Vamos a presentarles ahora a nuestra eh, siguiente invitada, ella es Amalia Braz. Amalia Bras eh, tiene una charla eh, muy interesante que es eh, incorporación del uso de, de la portátil Canaima en la planificación escolar. Esta charla, eh, bueno, viene desde Venezuela con eh, un proyecto muy entrañable eh, que está relacionado a la educación y el software libre. Es uno de los proyectos que tiene la, la región, eh, que tiene América Latina. Eh, muy bonito, así como hay en otros países: está Guaira eh, en Argentina, eh, están, eh, bueno, el tema de las OLPCs que suben Uruguay y en Perú. Eh, en Venezuela existe Canaima. Pero eh, más allá de las, de las computadoras y el sistema operativo libres eh, que encierra Canaima, eh, hay otras historias por detrás, eh, de esas que nos va a hablar un poco sí. Amalia, eh, es el uso educativo de la portátil Canaima y las tecnologías libres en la planificación escolar como apoyo al docente para realizar actividades de impacto en tiempos de pandemia y de crisis, todo basado en herramientas libres. Bienvenida, Amalia. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy eh... bien. Eh, tengo la oportunidad en esta ocasión eh, de llevarles a ustedes un poquito de ese conocimiento y de esa cotidianidad que nos da el trabajar con la portátil Canaima. Ya tú lo dijiste, un proyecto entrañable, un proyecto demasiado hermoso, que no se queda nada más en la entrega de un computador, no se queda nada más en la entrega de un equipo, sino que atrás de todo eso hay un compendio de de acciones, de personas que le apuestan al todo por el software libre. Entonces, este, antes de iniciar esta pequeña disertación, quiero hacerle llegar un abrazo fraterno y extender ese agradecimiento a todo ese equipo multidisciplinario de colegas, de técnicos, de ingenieros, pero sobre todo de los docentes que le han puesto el corazón y el empeño a que todos estos recursos sean llevados a nuestros estudiantes, aún en tiempo de crisis y de pandemia. Bien, eh, Amalia, muchas gracias. Y bueno, voy a contarles un poquito de Amalia. Ella es docente en informática, es magíster en eh, liderazgo de gerencia educativa, es amante de las tecnologías en pro de la educación liberadora, eh, rompiendo los esquemas del software propietario el cual no es superior al software libre, y de, se declara enamorada, apasionada del software libre y de todas sus herramientas. Al Bienvenida, Amalia. <risa> gracias, gracias. Y el escenario es tuyo. Gracias. Bueno, vamos a, a iniciar eh, un poquito dándoles a conocer verdad lo que es el proyecto Canaima Educativo y la importancia que tiene para la incorporación de la planificación escolar. Antes, durante... Y después de la pandemia podemos continuar ok el proyecto está desarrollado bajo las políticas de software libre desde la elaboración del sistema operativo y de contenidos educativos 100% venezolano se manifiesta en tres modalidades canaima va a la escuela realizada en primer grado canaima va a la casa desde segundo grado hasta el sexto y eh, cuando hablamos de segundo a sexto grado hablamos de educación primaria y Canaima va al liceo para educación media. Me quiero detener un poquito acá en este punto porque es importante darles a conocer por qué, el porqué de esas tres modalidades. Se inicia acá en el país eh, una jornada en donde se quería implementar el uso del software libre. Entonces, antes de proceder a la entrega de estas portátiles, se hizo, como quien dice, una alfabetización tecnológica a un grupo de docentes por estados, en donde se le dieron a conocer el porqué, el basamiento legal, y cuáles eran las bondades y las virtudes del software libre. Posteriormente a esto, pues, eh, nace el proyecto Canaima, y cuando hablamos de Canaima va a la escuela, eh, también se conoce como Canaima Red Salón, que consistía en la asignación de un lote de portátiles Canaima a las instituciones educativas y eh, se instalaban en los salones de clase junto con una portátil que se le asignaba al docente y este educador desde su escritorio, desde su mesa podía monitorear en red las actividades que realizaban los niños en ese momento cuando hablamos de actividades, consiste en el uso de ese catálogo de contenido diverso y hermoso que posee la portátil, y aparte de eso, es importante destacar que cada recurso educativo tiene, como quien dice, una minuta de actividades y de ejercicios a resolver. Estas portátiles, obviamente, este, se quedaban dentro de la institución educativa. Posteriormente a esto... Eh, en una articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Educación y estudiando pues, eh, la, posibilid la posibilidad perdón, de llevar las tecnologías a todos los hogares o a todos los rincones mínimos de acá del país, se inicia con el proyecto de Canaima va la casa. Entonces acá sí, el estudiante se le asignaba una computadora, esa computadora también posee, el catálogo de contenidos, y ese catálogo de contenidos va de la mano con la malla curricular de eh, la carga académica que ellos tienen que ver. Vuelvo y hago hincapié, cada recurso educativo tiene este, sus actividades generadoras, reforzadoras de lo que el docente vaya a dar en el salón de clase. Y por último, muy similar a la parte de Canaima Valiseo en esta ocasión es para nuestros estudiantes de educación media, eh, se le asigna también su portátil o, en su defecto, una tablet, también con la misma denominación, una tablet canaima. ¿Podemos continuar? Eh, hagamos un poquito de historia. Desde el 4 de mayo del 2009 hasta la presente, hay un equipo multidisciplinario de docentes, técnicos y desarrolladores y diseñadores gráficos venezolanos de la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y también existen acá los mencionados centros de producción y soluciones educativas tecnológicas de cada estado del país, dependientes de la presidencia de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit. Desarrollan propuestas de investigación para abordar la construcción de recursos educativos multimedia. Cuando hablamos del desarrollo de recursos multimedia, este es un equipo de trabajo en donde participan docentes, de aula, especialistas, eh, participan técnicos, ingenieros, todo un equipo en donde prevalece lo pedagógico, pero esa pedagogía va de la mano con la tecnología. Entonces, todo esto eh, da como resultado final ese manejo de posibilidades del docente para trabajar con esta portada. Ahora bien, conozcamos un poquito lo que es la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática. Fundavit es un ente adscrito al Ministerio de Educación que tiene como tarea la maravillosa amplitud de colaborar en el sentido de la producción del catálogo de contenidos y a su vez también eh, tiene como finalidad, previa articulación con el Ministerio de Educación, instalar en las diferentes instituciones educativas o dotar a nuestras escuelas de espacios o centros tecnológicos conocidos como Centros Bolivarianos de Informática y Telemática. La magia de todo esto está en que cuando se dotan las escuelas con 21 equipos de alta tecnología, <coughs> perdón, pues esos equipos trabajan con software libre. Entonces, eh, ya pasa de ser: tenemos el proyecto Canal Educativo en las portátiles, pero también tenemos Canal Educativo en las PC de escritorio. Procedemos con la siguiente. Vamos a hablar un poquito de la portátil Canaima como herramienta transformadora de la praxis educativa en el contexto de la planificación escolar. El diseño de la transformación pedagógica propicia que docentes, estudiantes y comunidad se empoderen de las TIC de manera educativa. Para ello se requiere que un colectivo docente actualizado en este ámbito tecnológico, que oriente sobre su adecuado uso y conciense sobre ello a nuestros estudiantes. ¿Qué pasa? Nuestros estudiantes son los principales protagonistas, antes, ahora y después. Son el fin último de nuestro trabajo. Entonces se quiere romper ese paradigma de que todo tiene que ser software privativo. Entonces nos encontramos en ese constante trabajo, en esa constante, ¿cómo sería la palabra precisa? <coughs> Perdón, nos encontramos en ese constante devenir y de explicarles las bondades y privilegios del software libre, romper ese esquema rudo lineal que nos presenta el software privativo. Entonces, es acá donde aparece la portátil Canaima como herramienta transformadora de la praxis educativa en el contexto de la planificación escolar. Hay algo muy importante que el educador ¿verdad? debería de saber, debería de, de manejar. Cuando nosotros exploramos el catálogo de contenido, tenemos un guión pedagógico y en ese guión pedagógico se plasman todas las áreas curriculares que puede abordar determinado recurso. Por ejemplo, si un docente quiere abordar... Eh, los animales domésticos y los animales salvajes, pues en la portátil Canaima hay un recurso pedagógico que este, le va a servir para abordar ese tema y en esa ficha le va a decir, mira, vas a trabajar este recurso, te presenta todas estas posibilidades y aparte de eso, el niño o el estudiante puede reforzar estas actividades con las actividades eh, o con las asignaciones automatizadas que le presenta este, este recurso como tal. Entonces, es importante destacar que la portátil Canaima no es nada más entregar el computador, no es nada más este tenerlo para conectarnos a internet, sino que tiene una finalidad y tiene un catálogo muy amplio para cualquiera de las modalidades de estudio de la educación bolivariana venezolana. Podemos continuar. Eh, la portátil posee un sistema operativo a quien hoy en día debe su nombre, Canaima. Se preguntarán Canaima, acá tenemos un parque emblemático, hermoso, precioso, que se llama Canaima y de allí es que genera ese nombre, este hermoso proyecto. Es importante destacar que es realizado en Venezuela, pero con soporte de Gnu/Linux. La misma sirve para el apoyo y diseño de la ejecución de la planificación docente del aula. Ofrece un abanico de herramientas que aparte de incentivar una planificación más dinámica y más versátil, relaciona la modificación de diferentes actividades pedagógicas o procesos tradicionales de trabajo. Ya no es tanto el pizarrón y el marcador o el cuaderno y el lápiz. Y mucho más ahora que estamos en tiempo de pandemia, pues la portátil Canaima pasa a ser como esa especie de portafolio digital en donde el estudiante puede elaborar sus actividades y presentárselas al docente si tienen planificado un encuentro presencial o en su defecto vía internet. Estamos a la siguiente. Eh, como anteriormente les comenté, eh, presenta catálogos de contenido educativo, los cuales fueron creados por un equipo multidisciplinario, eh, conformado nuevamente por docentes, técnicos y diseñadores gráficos venezolanos a través del Ministerio de Educación. Y este, nuevamente eh, recalcar pues, de que los centros de producción de soluciones educativas tecnológicas son los encargados de la mano con el docente especialista de crear este contenido. También tenemos la posibilidad de que yo, docente de aula, eh, veo el contenido en mi portátil Canaima, pero resulta ser que me gustaría añadirle o agregarle algo más a ese contenido para yo poderlo abordar en mi salón de clase. También es viable, porque recordemos que estamos trabajando con tecnologías libres, con tecnologías liberadoras. Pasamos a la siguiente. Eh, también él presenta múltiples herramientas de entorno libre, las cuales pueden ser utilizadas por el docente de aula como estrategia para la ejecución de contenidos <coughs> perdón y asignaciones a sus estudiantes, tales como la suite ofimática LibreOffice para la producción de documentos, Candela y OpenShot, por ejemplo, para la creación de videos y Audacity para la elaboración de audio y muchos más piense que, eh, por ejemplo, yo como docente, si quisiese que, que mi estudiante hiciera, por ejemplo, un micro radial sobre el COVID, eh, sobre el coronavirus, tengo la posibilidad de trabajar con Audacity. O si, por ejemplo, yo quisiese que, que mi estudiante o yo como, como docente quisiera hacer un micro video eh, sobre los tiempos de pandemia, pues tengo a la mano candelay, e igual, bueno, LibreOffice es conocida mundialmente y me serviría para hacer presentaciones, hojas de cálculo o, en su defecto, algún ensayo en procesador de texto. La próxima. Ok. Eh, la portátil Canaime, sus contenidos educativos, sus herramientas y la planificación articulada entre el docente de escuela, familia y estudiantes ha permitido dar continuidad a las actividades académicas de la mano con otros planes estratégicos acá en el país. Es importante destacar que actualmente tenemos el programa televisivo Cada Familia es una Escuela y la colección Bicentenario Digital. <coughs> Perdón, tenemos la colección Bicentenario, que son libros que se entregan de forma gratuita a nuestros estudiantes, pero también los tenemos en formato PDF, los cuales son fácilmente descargables para que el estudiante los tenga en su unidad de puerto extraíble o grabarlos en su canaima o simplemente tenerlos en su computador. Es importante destacar que si el docente de aula no posee una portátil canaima o por cualquier razón el estudiante en ese momento no posee este recurso, se pueden descargar el catálogo de contenido de la página de canaima educativo e instalarla en el computador de mesa, en el ordenador, me explico, eh, siempre claro, estudiando el rendimiento y la configuración del computador que se esté utilizando, pero eh, pueden descargar ¿verdad? Eh, el catálogo de contenido para el grado o el año que se requiera y utilizarlo en la comodidad de su computador personal entonces también me permite o nos permite una articulación a distancia vía internet en la asignación de actividades que fácilmente pueden ser desarrolladas por el estudiante y su familia cabe destacar que cuando utilizamos el catálogo de contenido de la portátil canaima nos encontramos con tres piezas fundamentales la primera el contenido educativo para nuestros estudiantes la segunda el contenido o el material de apoyo para nuestros docentes, y la tercera, el contenido para nuestros representantes, porque también se busca articular el uso de las tecnologías libres, el uso de esta plataforma para hacer como una triada perfecta, familia, escuela y comunidad. Entonces, eh, el estudiante, aparte de hacer él sus asignaciones, cuenta con que va a tener que ser ayudado por su papá, su mamá, su familia, y de esta manera, no solamente estamos educando al estudiante en el uso de las tecnologías libres, sino que papá y mamá y la comunidad van a aprender, van a conocer y van a amar las tecnologías libres. Entonces, un poco de, de esto es el panorama en lo que cuenta este nuestro proyecto de Canaima. La siguiente. Para finalizar, eh, tomé esta frase, enseñar a los niños el uso de software libre en las escuelas, formará individuos con sentido de libertad. Entonces, este, la invitación es, pues, estamos en el tiempo preciso, nunca es tarde, de empoderarnos de las herramientas libres. Eh, soy fiel defensora de Canaima Educativo porque ha sido un proyecto que nació desde el corazón, y ha sido un proyecto que ha, ha sido ayudado y apoyado por la comunidad geneolinos Y eso para nosotros tiene un, un gran valor, un gran significado. Entonces la invitación es, si quieren conocer un poquito más sobre Canaima Educativo, descargar eh, catálogos de contenido, pueden visitar la página oficial que es canaima.me.gov.be. O si quisiesen conocer un poquito más de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática y descargar eh, la colección Bicentenario o descargar eh, recursos educativos, pueden visitar la página de Fundavit, que también este, está presta y dispuesta abierta a todo tipo de público y otorgarles ese abanico de posibilidades para que trabajen con el software libre. Muchísimas gracias. Gracias, Amalia. Eh, lo logramos. Sí, <ríe> sí. fue de tanto contratiempo, pues sí se logró, gracias a Dios. Sí. bueno, eso no sabe la audiencia, pero es que habíamos tenido unos problemas al inicio con la conexión sí. con, con Amalia, eh, pero lo logramos ya por fin y pudimos hacerlo, no, no podíamos sí. ni debíamos de, dejar perder la oportunidad de conocer este, este proyecto eh, de las canaimas, que ya lo veníamos conociendo desde ya años, eh, pero... Sí pero queríamos que, que el tema se, se conversara ahora. Eh, de tenemos... hecho, este, me gustaría, se me escapó por allí, me gustaría agregar de que eh, Canaima o Geneulinus es tan noble que hay una, una parte de, de la población que si se quiere, hace mucho tiempo era así como quien dice discriminada, es una palabra fuerte, pero pero hay que utilizarla, pues que son nuestros niños que sufren de deficiencia visual, te comentaba en estos días por teléfono. Entonces estuvimos trabajando, tuve la, la, la bendición de trabajar con Canaima, pero con herramienta Orca. Entonces los niños pueden trabajar con el computador muy a pesar de, de, de esa deficiencia, y de esas limitantes que tienes. ¿ves? Entonces eso es algo que, que lo llena uno y bueno. Como puedes ver, enamorada 100% de, de las tecnologías libres. Sí, y bueno, tenemos eh, saludos acá eh, de Nelia Andrade, saludos de Yarucuy, Yaracuy, ¿me Yaracuy. Yaracuy. Éxitos, Amalia Bras, dice Nelia. Y Norlisa López, eh, también de Yaracuy. Eh, excelente su participación, profesora Amalia. Eh, Adriana Alvarado, saludos a la colega malia bras desde Yaracuy eh, tiene, tiene mucho público <risa> eh, Yaracuy ¿Tiene lo, que lo que, pa lo que pasa árbol. es que este, nosotros somos un equipo de trabajo muy consolidado las personas que me están saludando son mis compañeros de trabajo y ellos mejor que nadie este, pueden dar fe del amor y la dedicación que le hemos dado acá en Fundavilla Yaracuy a las tecnologías libres, ha sido un trabajo arduo pero ha sido un trabajo bonito bien este esa tríada que tú hablabas eh, de familia escuela y comunidad eh, me parece muy interesante eh, cuéntanos un poco eh, qué experiencias hubo con esto que decías no que también la familia los padres eh, la familia en general que estaban apoyando que estaban apoyando a sus hijos en el proceso educativo eh, aprendían también de qué eran las tecnologías libres ¿no? y cómo y cómo funcionan sí. y sus beneficios cuéntame alguna experiencia cuéntanos alguna experiencia eh, particular que quisieras eh, resaltar que, que, que sea interesante bueno eh, podría hablarte de, de muchas experiencias son 16 años de servicio a favor de las tecnologías libres eh, cuando hablamos de familia escuela y comunidad eh, tuve una oportunidad de asistir a un municipio acá de, de mi estado, y es una zona aledaña, y era importante y maravilloso ver cómo papá y mamá, sentados con la canaima de, de, de su hijo, o en este caso del estudiante, revisando el contenido educativo y realizando las actividades computarizadas que allí aparecían. Yo estoy hablando específicamente de un caso de un niño de cuarto grado en donde estaba trabajando con una actividad de aprendizaje computarizada donde el papá se familiarizó con la canaima y a través de la hoja de cálculo le iba diciendo, ok, mira, si tú colocas, por ejemplo, 4 por 2 y colocas que el resultado es 10, el recurso aquí te va a corregir. Entonces, es el ver que papá y mamá están compenetrados con lo que está en ese equipo pedagógico. O sea, no se entregó el equipo nada más para decir, tengo una computadora sino que se le está dando el uso efectivo de lo que se quiere. Y cuando te hablaba de la triada, en estos tiempos de pandemia es sumamente necesario porque tenemos a nuestros muchachos, a nuestros niños en, en casa, y entonces a través de ese recurso tú los puedes ayudar. O sea, no es eh, nada más hacia la parte del juego, aunque se aprende jugando, pero este, también darle el, el fin educativo que este merece, pues. ¿Qué fue primero, Amalia, este Canaima eh, o los contenidos y toda esta planificación que, de, que, que nos hablabas eh, al inicio? Bueno, te voy a comentar un poquito sobre eso. Cuando sale Canaima Red Salón, ya venía estudiándose el catálogo de contenidos que iba a tener esta portátil y se menciona un inicio de la disertación que se hizo un curso a nivel nacional con los docentes de aula fueron llamados a ser alfabetizados tecnológicamente. Eh, el taller, recuerdo que se llamaba Uso Educativo de las Tecnologías de Información y Comunicación Libres. Y entonces ya nosotros, o sea, el Ministerio del, del Poder Popular para la Educación y Fundaví venía como sembrando la semillita para cosechar. Luego de esto aparece Canaima Red Salón, pero antes de hacer entrega del equipo, este, obviamente ya tenía sus catálogos de contenido instalados. Cuando se ve la necesidad de entregarle la portátil a nuestros estudiantes de educación primaria y de educación media, pues entonces se conforma ese equipo por estado, porque eh, no sé si han escuchado hablar de Caracas, que es la capital de mi país, todo salía desde allá hasta acá, pero como cada estado... Tiene un contexto diferente en cada estado. Se hacían los recursos educativos, se enviaban al centro de contenido en Caracas, que es el ente central, se validaban y si pasaban las pruebas pedagógicas, pues entonces eran incorporadas en ese catálogo de contenido. Tengo la dicha de haber pertenecido en su momento al centro de producción de contenidos tecnológicos aquí del estado, eh, como diseñadora, como guionista, este, y de verdad es una experiencia maravillosa porque tú estás creando ese recurso educativo pero sabes que ese recurso educativo es para formar a un pequeñín que está esperando su, su recurso pues su portátil como tal ya yeah. este podemos decir que eh, el proceso de creación de los contenidos eh, eh, parte surgió de, de esta organización y de los colegas especializados en esto y de parte también por las comunidades no por los ter, territorialmente es decir hubo un, una colaboración o sea, hubo una sí. colaboración de las comunidades de los territorios para generar los contenidos o sea, fue si sí. podría comentarte de que por ejemplo tenemos recursos que van hacia la parte de cultura y entonces allí se necesitaba de la orientación de nuestras comunidades tenemos acá en Venezuela la figura de lo que se conoce como maestro pueblo, que es aquella persona, si se quiere, de la tercera edad, que tiene un compendio de sabiduría que se lo da la experiencia y sí. han hecho aportes maravillosos también para el proyecto. Es importante también destacar y recalcar que estos contenidos educativos fácilmente pueden ser instalados en un ordenador, en un computador de mesa sin ningún tipo de dificultad muy a pesar de que, que no tengan la portátil canaima en última instancia. pues Entonces estos contenidos eran generados con licencias libres. Eh. Sí. sí, te puedo hablar, te puedo hablar de Inescape, te puedo hablar de Ging, te puedo hablar de LibreOffice, eh, te puedo hablar de OpenShot, todo es basado eh, en tecnologías. Creo que se nos ha congelado un poquito eh, Amalia. Bueno, creo que le hemos perdido de, de la conexión. Vamos a intentar reconectarnos con ella. Ok. Parece que le hemos perdido eh, definitivamente. Bien, uh, bueno... Eh, veamos si se conecta de nuevo, si no, eh, este, bueno, el proyecto de, de Canaima es un proyecto eh, muy bonito, muy interesante que valía la pena tenerlo acá y, y, y hablar sobre, sobre esto, que no era solamente lo que nos decía Malia, no era solamente la, la computadora, eh, los sistemas, eh, los aplicativos, sino que había un proceso por detrás de generación de contenidos, incluso de generación de contenidos de manera comunitaria. Eh, esto es eh, lo, lo que le da un, más valor a, a, a estos procesos de, de, de, de implementación de tecnologías libres en, el, en la educación, en el sistema educativo. Es decir, no solamente el, el, la tecnología eh, por sí sola, sino acompañada con eh, el, los procesos comunitarios colaborativos de generación de, de contenidos. Eh, bueno, eh, quiero comentarles también acerca de... de eh, ah, ok, ya la tenemos acá, Amalia. Bueno, luego, luego les comento. Sí, aquí estamos, Amalia. Se cayó el internet. <ríe> sí, no te preocupes. Estábamos rellenando el espacio un poco, así que vamos. Este, algo nos estabas contando. Sí, bueno, eh, retomando un poco lo que tú me preguntas, si ese contenido con herramientas libres, sí. Sí, puedo dar fe y testimonio de que sí. Ya ¿Y utilizaban licencias libres de Creative Commons para los contenidos, los documentos, los materiales ya eh, que se generaban? Eh. Sí, eh, de hecho, eh, antes de nosotros desarrollar algún recurso educativo, manejábamos todos los, todos los puntos y todas las vertientes posibles para que todo, todo lo que estuviera enmarcado allí estuviera enmarcado de forma legal, en forma pedagógica, y en forma tecnológica. Siempre previniendo cualquier tipo de, de como te podría decir, de impase. Lo importante aquí es este, invitar pues, a los docentes de aula empoderarse de la canaima, empoderarse de la portátil. Y aquel que no tiene la portátil canaima, eh, el que esté en otro país, pues hacerle mérito al software libre. Eh, es, es algo otro nivel. Para mí siempre va a ser algo de otro nivel. ¿Han, han tenido eh, colaboración con otras eh, otros proyectos similares, eh, como en Argentina, Guaira, o como los que hubo en Perú o en Bolivia? Eh, o, o, o esto lo trabajaron muy, muy, muy, muy ustedes desde Venezuela, eh, o, o tuvieron alguna colaboración con intercambio eh, de experiencias o algo. Yo me imagino, yo me imagino que sí porque cuando yo ingreso al centro de contenido, ya había una logística y una estructura conformada. Pienso que sí hubo articulación con, con otros países, porque de hecho nosotros fuimos apoyados en su momento, en los inicios, por el CNTI, y que es el Centro Nacional de Tecnología Libre, acá en el país, y ellos tienen muchos enlaces hacia, hacia el extranjero. Entonces, supongo que sí. Sí, y, y la experiencia con los docentes, ¿no? Eh, porque el proyecto tiene ya como, no sé, más de 10 años, 15 años. Sí. Eh, eh, ¿Y ¿cómo, cómo fue al, al inicio? Eh, ¿Hubo algún alguna barrera? Eh, de, sí, ya sabes, ¿no? Que, la, sí. Esta barrera cultural de, de no querer abordar cosas nuevas o, o salir del status quo, ¿no? Sí, eh, te, puedo te, puedo no te puedo hablar desde mi experiencia como, como docente como formador tecnológico, porque acá nosotros somos tutores o formadores tecnológicos los que trabajamos en los espacios donde están los laboratorios de informática. Eh, yo trabajo en la Escuela Técnica Rómulo Gallegos de acá del estado de Yaracuy, y al, eh, implementé un plan de incorporación de la portátil Canaima o de Canaima educativo en la planificación docente. De allí es donde nace el título de esta disertación de, en base a esa experiencia. Entonces al inicio me decía, mira Amalia, no me gusta porque yo cuando me metía en Word me aparecía la barra de herramientas X y aquí no está. Yo le digo, mira, ven, conoce el entorno. Y entonces fue un trabajito de hormiga. Mira, tú puedes hacer esto, mira, aquí está el catálogo de contenido. Muy parecido, eh, hay un parecido bastante con la primera participación de nuestro compañero en cuanto al sistema Colibri porque nosotros ahora tenemos un servidor escolar en donde están centralizados todos esos recursos educativos que también tiene la portátil canal Entonces no hay excusa de que el docente nos diga no tengo la portátil porque ahí están los recursos, ¿ves? Entonces se le dio esa inducción y entonces poco a poco, poco a poco fuimos enamorando al docente y ahora ellos están trabajando con las tecnologías libres. Pasamos de atender 10 docentes por mes a atender a 250 docentes de la institución, cada uno en su especialidad. Entonces, eh, fue, no te voy a decir que fue fácil, no fue fácil, pero sí se logró, en un 80% porque todavía tenemos docentes que, que están aferrados a las tecnologías privativas o en su defecto no les gustan las tecnologías. Pero con paciencia y dedicación creo que sí se puede lograr y un poquito más allá. Y ahí saca de una duda, este, porque como esto tiene más de 15 años, este, um, yo me imagino que al inicio debió ser eh, un impacto, ¿no? De, de cambiar sí. los esquemas totalmente. Sí. ¿no? Eh, sí. Pero sí. han pasado 16 años o 15 años y, y ya muchos docentes los que empezaron, pues ya estaban acostumbrados, estaban acostumbrados, ya conocieron. Pero en el transcurso sí. del tiempo, eh, para los nuevos, nuevos docentes, eh, entraban ya de lleno... A trabajar con estas, o sea, no, no implicaba un cambio para ellos. Estoy no. estoy yo aquí elucubrando, ¿no? ¿O cómo fue? Lo que pasa es que tú me estás hablando de 16 años atrás, 15 años atrás, en donde existía un canopi o un mandrake, y entonces tú tenías que para montar un pendrive, un puerto USB, tenías que hacerlo por comando, entonces, ¿qué docente iba a querer eh, como decimos acá en nuestro país, echar código para que leyera ese dispositivo. En cambio ahora no, este, ha sido todo un proceso de cambio, de adecuaciones y ahorita tú puedes colocar una cámara, puedes colocar un pendrive y automáticamente te lo reconoce, ¿no? Entonces son dos escenarios, este, como te diría, el antes, el inicio que para mí también fue un boom porque yo venía de una escuela en donde todo era software privativo. Y aprender de la mano para entonces después enseñar yo. Entonces este son, son dos escenarios y o sea, el, boom es, el boom es en este caso que eh, la persona tiene mentalizada que de repente con software libre no puede avanzar. Y es todo lo contrario, lo que, lo que cambia es el entorno gráfico, tal vez, según la versión de, de GNU Linux que utilices, pero eh, tiene grandes bondades, de hecho tú puedes, eh, se me había olvidado decirle, puedes adecuar un recurso educativo de Canaima, ¿por qué no? Puedes adecuarlo a tus necesidades, ¿ok? Entonces, este, es eso, aprender haciendo, esa es una de las bondades que tiene el software libre, que te permite aprender haciendo en cambio, la otra parte de la moneda no, la otra parte de la moneda tú tienes que, que registrar por lo que ellos te presentan y más nada Ya, entonces eh, Canaima sigue siendo un proyecto vigente Sí y, ¿Y cuál es el futuro de Canaima? Es decir, ¿qué, hay, ¿hay algún plan eh, sobre eh, lo que será Canaima eh, de aquí a, no sé, cinco años? Eh, ¿Qué conoces bueno. acerca de ello? el proyecto en sí todo el proyecto ah, global eh, nosotros acá hemos tenido una constante lucha una constante batalla para que se respete eh, lo que es la ley de infogobierno estoy hablando de una ley que nos pide que todo organismo gubernamental utilice software libre ahora bien cuando nos vamos a la parte educativa yo aspiro confiada en dios de que se mantenga el proyecto de Canaima educativo. De hecho, de forma periódica se hacen jornadas de recuperación de equipos Canaima, que por X o por Y, eh, el estudiante lo haya migrado a software este, privativo. Nosotros hacemos jornadas, que es lo que conocemos como callapas tecnológicas, eh, buscando la manera de recuperar y reinstalar ese catálogo de contenido, reinstalar nuevamente eh, el sistema operativo Canaima. Y bueno, nosotros estamos aquí como, como fieles guerreros y, y luchadores de que esto se mantenga y perdure en el tiempo, pero para bien, que no se mantenga en el tiempo como un recuerdo, sino que se mantenga como algo vigente, algo tangible. Bien, muy bien, Amalia. Muchísimas gracias. A eh, ustedes, por la paciencia. <risa> no, no, al contrario, más bien nosotros estamos muy contentos de que nos hayas contado un poco acerca de, eh, de la experiencia de Canaima. ¿no? no solo la experiencia técnica, sino la experiencia humana, ¿no? de los cambios, eh, eh, de los procesos de aprendizaje, eh, de, lo, de lo que ha implicado insertar las tecnologías libres eh, en eh, como decía un, un compañero de, de las comunidades de software libre, eh, antes de migrar las máquinas, primero hay que migrar las mentes, ¿no? Y este proceso de migración de, de las mentes es, es interesante escucharte. Eh, gracias. Y uh, bueno, veamos eh, si hay más saludos por acá. Eh, yo creo que aquí ya estamos. Y pues eh, nada más. Entonces, gracias, muchas gracias. Te, te gracias, damos un, gente, un abrazote. Toma por la oportunidad y bueno, esperando siempre poder compartir con ustedes todas estas experiencias. Recordemos que software libre es humanidad. Entonces, es. estamos por acá a la orden. Gracias por la oportunidad. Muy bien, gracias Amalia. Bien. Hasta luego.